Interesante esto que le voy a leer. Me he puesto curioso últimamente viendo todas estas cosas que salen publicadas y que ninguna obra al azar. Cualquier gente que le escriba a un presidente, cualquier gente que haga un artículo, cualquier le pasa factura después con un cargo. Mira, yo te escribí tantos artículos y eso determinó que la voluntad esa es la encuesta que ustedes ven, que yo fui el primero que comencé haciendo sondeo, ahora todo el mundo está cogido esa costumbre y mira que la encuesta está al medio y hago pago todo eso, todo, nadie hace encuestas grandes, yo soy el único pendejo que la ha he hecho así eh, entendiendo que eso es un termómetro de una situación coyuntural electoral del momento y que como un sondeo no tiene un rigor científico pero sí tiene una medición temporal territorial de un momento político. En ese sentido, dice, siguiendo dándole cajeta al PRM, porque ahora la fuerza del pueblo y Leonel Fernández quieren que Luis no gane la primera vuelta, porque entonces no tendría valor. ¿Ustedes, ustedes creen que son los tres candidatos que van, o todos que van para una segunda vuelta. No lo que se llama balotaje, el que queda en primer y segundo lugar son los que van para una segunda vuelta. Solo dos van para una segunda vuelta. La estrategia que se establece es una estrategia extrapartidaria de alianza y de voto a favor o en contra a cambio de. Y como ustedes pueden ver, el doctor Leonel Fernández, que no le fiel a nadie más que a sus propios intereses, y parece ser que en esa familia todos son así. Porque su esposa, que debió ser fiel y servirle, es quien la hace, el doctor Fernández, para las de Fernández, la deja libre y seguro. Y dice: Yo duermo con la oposición de tan democrático, porque todo el mundo sabe que eso es mentira. Que Margarita dijo: Yo no me podía ir a una aventura y lo mío está aquí, mi pérdida. Y yo voy a hacer mi carrera aquí porque ella piensa ser candidata en el 24, para eso está trabajando ahora. Por eso ustedes ven, faltando vista, dijo, ya yo voy a aflojar la cuestión del gabinete, la dejo de una representante y me voy para la calle, porque necesita bañarse del pueblo. Y por eso ustedes ven que ahora los candidatos del PDD, tanto el presidente como el vicepresidente, lo que están haciendo, pues, no entrevista con periodistas que le vayan a hacer preguntas de profundidad, si no preguntas acomodadas, tiene su valor con este muchacho, Santiago Matías, en su cemento a los bosques? Que a propósito, ella dio una entrevista muy, muy linda diciendo que ya no durmió viendo a Chayán, que ya sueña con ese muchacho, que tiene tanta salud, tan bello y tan, tan peligroso. Leonel, que es. Entonces, bueno, entonces, en el otro aspecto, no le fue fiel. Una aventura que se vaya para allá, yo me quedo en mi pereza. Le he a Leonel con que él quiere ser el presidente de la República por cuarta vez, porque él quiere instalar a Joaquín Balaguer Se le ha metido eso en la cabeza, ese muchacho. Y se destapa todos los días con una serie de, de cosas y de análisis que publican sus bocinas. Y no me quiso entender en su momento el grupo de Luis Abinader, cuando yo analizaba, me ataca muchísimo, incluso cuando yo hago un comentario de eso. Me va es más odiado, pero tengo que decir la verdad. Parte 2. Cuando tú dices que después cual el demonio en el único lugar de todo, de todo el, como el enemigo en la política, entonces se le aplica en el enel. Es un caballo de, de la ¿por qué? Porque sea, Francisco Peña Guava es el morcero de esos 15 partiditos. Alguien, Fuerza pues, Nacional Progresita, PHD, Ping Pum Pan. Bueno, no sé cuánto. Son 15, dicen ellos. Eh, entonces, a ¿no ver, Torrijo buscándose lo suyo y su cuarto y su cosa, ¿Sos nadie ve. Amarlo en, la malo, en tiempo de campaña para recibir su cuarto. Y lo que busca es crear en los termeístas, a diferencia del triunfalismo que lo tiene, una sensación de que si Leonel va, vamos a ver. A ver, señor director, ¿qué pasa ya con la transmisión? Que la veo un poquito lenta. Vamos a ver si puede mejorarse un poquito eso. Porque hoy, como nunca, está viéndose mal esto que se ve también todas las noches. A ver cómo podemos mejorar eso. Muy bien. Eh, a Leonel le cogió con esto y este grupo le está torpedeando para que le digan y le hagan creer al Mira, usted no gana en primera vuelta. Tiene que darnos la mitad del gobierno. Porque Leonel sabe, en su fondo, que él no puede ser presidente. Si Luis sigue trabajando como debió hacerlo, para él, como PRM, trabajar para ganar en su primera vuelta por sus méritos, sin alianza, no necesitaba eso. Yo considero que Luis cometió tres errores que le están pesando hoy. Yo dije cinco, enumeré tres, pero yo creo que hay tres que son los que más le deben pesar son esos tres errores? No haber elegido a David Collado como su candidato a la vicepresidencia. Ese muchachito ahí en la votación del distrito sacó 285 mil votos. Eso lo hubiese garantizado a él. No importa lo que pidiera, da lo que pida. Para que no te parezca a Danilo que, por pues, no dar lo que pidió Leonel, se le fue Leonel del lado. Decían que Leonel, yo presenté aquí un listado, le pidió la mitad de su gobierno. Ese fue el primer error que cometió. No. Le voy a pedir a los que me están llamando. Toma esa llamadita ahí que me dejen terminar la idea porque me va a el ir. Ese fue el primer error. Si elige ese muchacho, gana seguro en primera vuelta y no se alía a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, que venía de ser derrotado. Él queriendo decir que saque 800 mil 800, votos de qué? 300 mil votos que te prestó. El PRM, como lo dijo el Manuel Guerrero, y 300 mil votos que eran de tus antiguos compañeros del PLD, que eran diputados, que Guerrero de generales sin tropa, para destruir el, PT, el partido de los trabajadores y agarrar y ponerle arriba la fuerza del pueblo. ¿Y tú crees que vas a ganar en, en, en, periodo, en, en meses? ¿Cuánto tardó el profesor Juan Bosch en sacar una? una votación significativa después que fundó el PLD. 18 años. Y era un coloso, un escritor famoso a nivel mundial, fundador de dos partidos, del PRD y del PLD. Y con un liderazgo, él constituía junto con Peña Gómez y Balaguer la triada de los últimos tres grandes líderes, porque después de ellos lo que tenemos son comerciantes y mercaderes de la política. Y usted cree que usted va de la noche a la mañana a agarrar y a fundar un partido. Y a agarrar y ser presidente de la República. Pero sabe que no. Por eso ni su esposa se fue con él. Por eso Félix Bautista se quedó dentro de su PLD. Y los morados y los aguacatosos. Que son verdes por fuera. Dicen ellos que morados por dentro. Se quedaron ahí. Porque sabían eso. Pero está obsesionado. Aprovechando la mala asesoría de Luis. Y los tres errores capitales. El primero. No elegir a David Collado como su candidato a la vicepresidencia. Es decir, un palo. Si no se alía a la fuerza del pueblo, que fue su segundo gran error, porque no lo necesitaba. Quien necesitaba alimentarse porque venía derrotado. Fíjense que no saca más de un 8% de en las encuestas. Adiós en esta que acabo de decir ahora que la mandan a hacer ellos. Que ni ellos se lo creen. Salió derrotado. Fíjese que cogieron al menos capaz, al más inepto de los candidatos, de los que estaban, de los precandidatos. Y ese fue el elegido, porque ese es el Benjamín de Leonel. No lo digo yo. Dice el ex ministro de Interior y Policía, el licenciado doctor Franklin Almeida Rancier, que... Gonzalo este testaferro de Danilo eso es parte del odio de toda esta cosa eh, que se van a estar tirando por eso ustedes ven que yo no pongo videos de campaña sucia ni de un lado ni, de otro, ni me lo mandan ellos, los dos grupos, los tres grupos todos los días me mandan videos Mira esto del, del PENCO, mire esto de Leonel mira esto de Danilo esto... Yo, no, yo no estoy de acuerdo con esa cuestión yo soy de la gente que cree de propuestas pero si yo ando en el tema, ese fue el segundo error. y ustedes saben cuál es el tercer error que pueden estar cometiendo subestimar al enemigo ya yo no voy a hablar más de eso lo que yo sí creo es yo sí creo es que este grupo me está dando la razón a mí cuando yo dije usted duerme con el enemigo Luis públicamente lo he analizado aquí porque ¿qué dice el vocero de ese grupete de 15 partiditos que es el que tiene la voz cantante escuchen lo que él dice He aprendido a no cuestionar la estrategia de ningún sector, salvo cuando la misma les dejará más perjuicios que beneficios. La maniobra que voy a decir, auspiciando el oportunismo, queriendo decir que es oportunismo porque que Luis quiera ganar la primera vuelta es un derecho que le asiste y puede tener las posibilidades. Eso lo van a determinar las circunstancias y el pueblo con la verdadera encuesta el 5 de julio. Si es, porque el leonel sabe que el pleito, el balotaje, si es que hay segunda vuelta va a ser entre Gonzalo y Luis Abinader. Lo que pasa es que no hay cama para tanta gente, ahí todos esos partiditos. Dice, en esta apreciación que voy a hacer, están perdidos mis amigos perrepeístas, no solo porque le faltan demasiados votos, sino porque su táctica es errada. ellos pueden comprometerse mucho con quien tienen poco de manera que todas esas juramentaciones que está haciendo Luis son generales sin tropa que no le suman nada porque cada quien de los seguidores de esa persona van a seguir a su partido y van a votar porque le la gana está queriendo decir que Luis Abinader está juramentando generales sin tropa oye, yo con amigos así no necesito enemigos escribiéndome articulito así todos los días Dice él que de ese grupo que sigue a, a Luis Abinader en sus pomposas juramentaciones, hay dirigentes que ya se creen ministros. Los amigos del PRM deben saber que quienes votan son dominicanos y que no somos suizos y que aquí nos conocemos todos. Y que los, vueltos, los votos sueltos salen caros. Y los ramarrados, hay que hablar con los dueños de esos lazos que también cobran mucho. Si en su remate los del PRM se quieren llevar parte de la estructura del PRCC, él está queriendo decir que Luis Abinader lo que está asimilando al partido reformista y a los 15 partiditos que están ahí, para él fortalecerse y como es lógico ganar en primera vuelta, para ellos este es un pecado. Porque ellos querían venderle como le vendieron al principio a Luis la idea de que sin Leonel no había triunfo en el PRM. ¿Quién dijo eso? Creo que este grupo se le ha ido lo sumo a la cabeza. Pero se dejaron ver el refajo, levantaron la cola y se descubrieron. Sacaron la garra y todo el mundo sabe ya quiénes son. Escuchen lo que dicen esta gente. Quieren asimilar la estructura del PSC y de los otros partidos aliados que lo van a seducir. Pero la parte que no se va con él será la mayoritaria. Y cuando la necesiten, refiriéndose a los 15 partidos encabezados por la Fuerza del Pueblo, el BIS, Fuerza Nacional por el CID y todo ese grupo, que son los idearios de esa estrategia maquiavélica. Cuando la necesiten a esa militancia, es posible que no consigan porque están viendo que no son respetados. Peor aún, y escuchen esta amenaza, el voto de la fuerza del pueblo y sus aliados es un voto de amplia simpatía no orgánica. Hoy el leonelismo es como una flor silvestre que se produce en todos lados. Óyeme, pero qué, qué lambisquería más, más eh, sutil y, y bien lograda, qué adornada, qué bonita palabra para hacer lambón. No ha necesitado ni abono ni cuido que florezca, para que florezca. Porque es un voto orgulloso y es la mejor acción con que cuenta la nación. Ahora resulta que el que fue presidente tres veces, que el que vendió el CEA, el CORDE, el que nos prometió una isla artificial, que vendió las empresas eléctricas estatales, que vendió la Barrigol, que compró los tucanos, el que explotó el Estado dominicano y que destruyó al PRD y que destruyó al reformista lo que quedaba de él. Eso es la isla artificial, land. Ese es el hombre hoy, el héroe de la patria con que cuenta la nación, la mejor reserva. Qué hipócritas estos políticos, qué mentirosos. Eso es para que ustedes vean, gente del PRM, que yo he tenido razón desde el principio, aunque no le gusten mis análisis. Y les gustan menos al PLD, por las verdades que digo aquí. ya que yo estoy en el medio, como dijo un hermano mío, político él, que no te arme tanto enfrente que te va a quedar sin padrino. Por eso yo para formar parte de un grupo de ladrones prefiero seguir siendo el pobre a que rico y con un grupo de esos ladrones. Sigo aquí entonces diciendo, y aquí termino, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues hay que ver hasta dónde las diferencias son mayores, donde hay mayores peligros y acechanzas. Se les olvida a los perremeístas y él lo ofende. Escuchen lo que él le dice. Se le olvida a los PRDistas con nuevas siglas. Porque él viene de ahí. Lástima que ellos no salieron tan nobles como su padre, Peña Gómez. Se les olvida que estas siglas son nuevas, pero el, la gente son las mismas. Y que de igual manera las bases del PLD son el futuro inmediato para apoyar a Danilo o a Leonel. Y yo le repito, si tú no me das lo que me pides en la segunda vuelta, si no ganas en primera, nos vamos con... Y con, negociamos con Danilo. Y escuchen lo que dice, aquí termino. Quien quisiese presentarse después de estas elecciones con fuerza de apoyo para que cuenten una victoria. Deberá saber que si fracasa, un gobierno de Luis se lleva de encuentro a quien lo apoyó. También tienen que poner en la balanza los ejecutores del plan remate que las alianzas se construyen sobre la base de la credibilidad. Nadie desea apoyar a quien le resta militancia. Ellos están diciendo que Luis Abinader está chupando la militancia de la fuerza del pueblo, el reformista de todos esos partiditos, para ir ganar en primera vuelta. Oye, ¿Qué es lo que quieren esta gente? Eso es para que ustedes sepan, PRMista, con quién ustedes se aliaron, que yo tenía la razón de lo que dije. Entonces, la única razonamiento al contrario sería que Luis y su remeísta, en el tiempo que le falta, trabaje para ganar en esa primera vuelta. Porque si no ganan en esa primera vuelta, tus aliados están diciendo... Sobre la base del del refrán popular que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, que estarían acostándose con su antiguo amor y te estarían pegando cuernos porque el otro le ofreció algo mejor. Vámonos a la pausa, no se muevan de ahí.